Dice una hermosa canción, árbol que nace torcido, no se endereza jamás. Y esto nos da para volver esta noticia como una historia, porque miramos que a lo largo de los últimos años, la dictadura y los regímenes han optado por premiar a los delincuentes, sacándolos de las cárceles, dándoles puestos, ahí vemos los famosos colectivos vemos la cantidad de venezolanos muertos a lo largo de, de, de muchos países de Sudamérica, qué? de muchos venezolanos que mueren porque van a delinquir, a robar apartamentos, a robar carros a robar celulares, a asesinar gente a atracar, a secuestrar Ocho, a delinquir, palabras más palabras menos, y esto pasa por la sencilla razón de que se les permite o sea son permisivos y cuando ya se vuelven permisivos entonces eso va cogiendo fuerza, y es este este crimen del cual yo les voy a hablar en este momento Traspasa ya las fronteras Entonces se volvió una empresa criminal internacional Me estoy refiriendo al tren de Aragua Y esto es lo que está pasando Y es una noticia que a todos nos está afectando de una u otra forma Esto es para que las, la comunidad internacional Las ONGs, la misma Corte Penal Internacional Tomen cartas en el asunto Porque esto es delicado Porque una cosa es que el problema sea interno en Venezuela, pero resulta que esto ya traspasó fronteras y está afectando a más de uno. Y aquí vamos a encontrar ciertas respuestas... De los últimos asesinatos en bolsas que se han encontrado los cadáveres en la ciudad de Bogotá Y parece que esto viene desde, desde el mismo interior de Venezuela Esto es algo, vuelvo y digo, no es una noticia común y corriente No es una historia, no es una novela, es una realidad, es lo que está pasando Y tenemos que ser claros con esto Esto causa indignación Donde vemos a la dictadura, al señor Maduro, a Diosdado, a Vladimir Hablar duro y sacando pecho detrás de cámaras pero a la realidad este es un mundo donde reina más el bandido donde prima más el el macho machote el que manda en la parada el jaque el rey como lo quieran llamar y se crean las repúblicas independientes del crimen así es la vida de lujos y descontrol en las prisiones venezolanas como sabemos la banda criminal el tren de aragua está en varios países del continente tiene su origen en el relajamiento del sistema penitenciario de venezuela donde el control ya no lo tiene el estado sino los jefes mafiosos que convirtieron las, las prisiones en sus propios castillos dentro de ellas construyeron oígase bien mira hasta dónde llegaron y hasta dónde es permitivo la dictadura de maduro dentro de esas mismas prisiones construyeron Piscinas, bares, discotecas, canchas de béisbol, tarima, escenarios para el box, mejor dicho. Y se coordinan actividades criminales en distintas latitudes de América. Esta es una de las prisiones controladas por el tren de Aragua, la prisión de Tocorón, la banda venezolana que más ha extendido sus tentáculos internacionalmente a otros países de la región, donde hay piscinas, discotecas, instalaciones deportivas. Que las enviaría cualquier risor del Caribe Ustedes se imaginan hasta dónde puede llegar esos tentáculos Y hasta dónde puede llegar el poder de esta gente Porque vuelvo y digo, esto es una empresa No solamente una empresa criminal, sino internacional Que ya nos tocó a todos Y que todos deberíamos tener en cuenta y poner en cintura sobre todo la comunidad internacional, las ONGs y la Corte Penal Internacional, la Organización de los Derechos Humanos, que se pongan en, en cintura con el señor Maduro a exigirle. Porque esto ya tomó cuerpo y se salió de las manos y están cayendo muchos, pero muchos inocentes. Esto es algo delicado, pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal, den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque gracias a esos comentarios nosotros seguimos acá siendo los número uno, compartiendo la noticia de lo que está pasando en el interior de Venezuela y en el resto del mundo. Aquí se hace lo que ordena el tren, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico, extorsión, secuestros y asesinatos. Esto está ocurriendo en Chile, Perú y Colombia, como en otras prisiones venezolanas. El exterior es custodiado por la Guardia Nacional, oígase bien, la parte de afuera es custodiada por la Guardia Nacional Bolivariana, donde saca pecho el señor, el ministro de la defensa, Vladimir Padrino, pero de los muros hacia adentro, la mafia es quien controla cómo se vive y se destinan los recursos, ellos son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Los de afuera es una pantalla que hay, de un sinfín de negocios ilícitos que ocurren al interior de esos penales. Siete prisiones venezolanas que están controladas por jefes mafiosos, llamados los pranes, se encontró que desde sus instalaciones se planifican y controlan más de una docena de delitos o actividades que generan millones de dólares a estas estructuras de crimen organizado. De los casos más relevantes es el de Tocuyito, cárcel ubicada a escasas dos horas de Caracas, ahí se realizan negocios como la cría de cerdos, eventos deportivos y un día a la semana, oígase bien hasta dónde llega esto, un día a la semana tienen su propia versión de la película La Purga, ¿de qué se trata? En que los presos más cercanos al Pran, o sea los que más están ahí al, alrededor de la cúpula de ellos, se les permite salir fuera de la prisión para ir a robar o sea ustedes tienen el pase para que vayan y roben para que delincan, para que maten y vuelvan tranquilamente a sus habitaciones porque no les puede llamar celdas porque ahí viven como reyes Néstor Richardi Sequera Campos Arias Richardi o oh Papa cerebro de esta estructura delincuencial quien fue condenado oígase bien a 20 años de prisión por el delito de homicidio calificado debería debería estar en libertad desde mayo del 2018 pero como otros planes y como la vaina es tan bueno... Pues decidió quedarse a vivir en la cárcel... Y el hombre es el que manda... Como la ven ustedes... Esto es de, de pura novela... Esto es de pura película... Es tanto el poder de este señor que comienza desde la calle... Donde mujeres hacen fila... Desde la noche antes del día de visita... Para lograr uno de los 150 cupos gratuitos... Para entrar... El resto de los visitantes por orden del plan... Deben pagar 5 dólares... Solo en el cobro de entradas, mire esto, estos son cifras que rompe cualquier esquema. Solo el cobro de las entradas podría estarse haciendo al menos 37 mil dólares si se suman cerca de las 4 mil personas que entran semanalmente a visitar los reclusos. O sea, imagínense el, el negocio que tienen. Estamos hablando de aproximadamente 150 mil dólares al mes. Que mal contados, estamos hablando de casi 700 millones de pesos solamente en las entradas a la cárcel. Miren el manejo tan bravo que tienen ahí. Adentro es como un pequeño barrio lleno de comercios informales. Esos puestos son de los presos, pero tienen que pagarle al PRAN como un alquiler cualquiera en cualquier sitio de Venezuela. Dentro de los patios también se ven cerdos de gran tamaño que se mueven libremente en la prisión y otros negocios del PRAN. Los grupos criminales también roban camiones, consiguen la mercancía mediante acuerdos con funcionarios o a través de extorsiones contra empresas de alimentos, familiares de reclusos denunciaron que los planes esto es delicado, en complicidad nada más ni nada menos que con los mismos funcionarios de las cárceles confiscan los alimentos que llevan las visitas para luego revenderlos a los mismos presos. El poder es tan grande y el negocio es tan bueno que entre el 2016 y el 2019 los años de mayor escasez, recuerda que hubo muchas escasez por la cuestión de la pandemia, pues eh, todo mundo guardado. Pero oígase bien, llegó a ser tan grande y tan poderoso el negocio entre el 2016 y el 2019 que en esos años de mayor escasez muchas personas acudían, muchas personas de afuera acudían a los centros de reclusión, o sea a las cárceles para adquirir los alimentos que no se conseguían en los supermercados. Imagínense, en una entrevista para el 2013 declaró a la revista Times que ganaba 3 millones de dólares al año por el cobro de la causa y otras actividades ilegales. Oígase bien. Eso fue para el 2013, más o menos la ganancia estaba sobrepasando los 3 millones de dólares. O sea, al 2022, ¿cuánto cree que pueden estar facturando estas, estos delincuentes solamente por estar allá eh, haciendo lo que están haciendo? Cobran entradas como cualquier sitio público. Para permitir alojarse en la cárcel el fin de semana o para acceder a actividades y áreas recreativas. Hay cárceles que tienen piscinas, casinos, discotecas o estadios de béisbol como Tocorón y Tocuyito. En algunas se hacen eventos deportivos como noches de box o partidos de béisbol. La banda integrada por 43 personas publica anuncios falsos de venta de vehículos en marketplace de Facebook. Y citan a los interesados a zonas poco pobladas. Ahí le roban el dinero o lo secuestran. Si no lo llevan encima, pues pueden ocurrir las famosas desapariciones. Una, unas 30 personas han muerto en los últimos tres años cuando acuden a comprar carros por marketplace El tren de Aragua opera con una red de trata de venezolanas para la explotación sexual. Recientemente se le ha señalado de extorsionar a modelos de webcam, en bogotá y de ser responsable de 23 asesinatos en que los cuerpos fueron encontrados embolsados en varios puntos de esa misma ciudad o sea me refiero a bogotá esto es de pensarlo y de cuidarnos ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad